¡No! Tú no le has entregado tu alma Perdida será por siempre y entonces Verá que era realidad su palabra Perdida será por siempre y entonces Verá que era realidad su palabra ¡Almeiro! Ay de aquel que nunca lo quiso creer, perderá la oportunidad de ser salvo. Ay de aquel que nunca lo quiso creer, perderá la oportunidad de ser salvo. No piense dos veces, ya del corazón. El mundo te brinda placeres, pero no te da salvación Quien te da lo que te conviene, se llama Jesús el Señor Él puede darte lo que quieres, para que tú vivas mejor No pienses dos veces, y abre el corazón No pienses dos veces, y abre el corazón ¡Si no, para! María y en Iria García, los amores de mi hermanito, decirte hoy. La alegría que ofrece el mundo es un rato, pero la de Dios dura para siempre, al de hoyos, el amigo de siempre. La alegría que ofrece el mundo es un rato, pero la de Dios dura para siempre Quien tenga a Jesucristo será salvo, y todo lo que haga le fortalece Quien tenga a Jesucristo será salvo, y todo lo que haga le fortalece las cosas viejas pasan rapidito y todas serán nuevas pa tu alma las cosas viejas pasan rapidito y todas serán nuevas pa tu alma no pienses dos veces y abre el corazón Entrega las cargas que tienes, que por ti las lleva el Señor Él es bueno y todo lo puede, y te quiere dar salvación Para que tú nunca regreses, al mundo de la perdición No pienses dos veces, y abre el corazón No pienses dos veces, y abre el corazón ¡Me sí.